Americanino presenta Surco en Rock and Pop Mi nombre es Cristóbal Dumay, eh, de formación soy periodista, de manera autodidacta soy bajista desde algo así como los 14 años y he estado cerca de la música desde que era compañero de pieza a mi hermano y le sacaba los cassettes de la rapiza Trabajaba como periodista, trabajé una época en el mundo editorial, estuve en la revista Rolling Stone, que ahí también estuve cerca de la música. Eh, vengo tocando desde principios de los 2000, en, en, en un principio en el grupo Pentex, que era parte de la, de la camada de Algo Record. Eh, y, y después continuado con, el, con distintos proyectos de manera bien silenciosa y ruidosa a la vez. Rock and Pop y Americanino están presentando Surco. Hoy, el periodista y músico Cristóbal Dumay. me gusta harto? no es muy raro, pero es el disco que es de Joe Strammers, el vocalista de Clutch, eh, que hizo al final Joe Strammers and the Mezcaleros, que es un disco póstumo porque se terminó de mezclar después de que él ya estaba muerto. Una vez fui con mi amigo Aldo al, a Franklin a comprar mi primer tocadisco, todavía me acuerdo, y me compré un tocadisco que me costó como mil pesos, que era un garra de madera, que la aguja era de haber sido un clavo, así. Y, y volví con dos discos para la casa, que era el Led Zeppelin de Rolling Stone, y el Senyata Mondata, de Police. Y así partí mi colección, de haber sido algo así principios de 2000 yo. Eh, y nada, también me compré un lector de CD Tuve un, hace poco un, un lector de cassette O sea, no, como te decía, no, no discrimino formato a la hora de escuchar música Pero sí, mi favorito el vinilo por el ritual Americanino presentó Surco en Rock and Pop